¿Ya te has despertado? Supongo que te golpeé demasiado fuerte. Por un momento pensé que no sobrevivirías como para empezar con la operación. ¿Sabes? ¿Operación? ¿A qué se refiere? ¿Quién es usted? ¿Qué hago aquí? Supongo que tienes derecho a saberlo. Soy el Doctor James Edward. O al menos... Es lo que me gusta decir para presentarme ante mis pacientes. ¿Sabes? De un tiempo a esta parte el mundo se ha convertido en un sitio muy ruidoso, claxons, gente gritándose a todas horas, violencia, alegría, llanto, dolor. Todas esas cosas, esas emociones son solo ruido para mí. Un ruido insoportable que alguien debería parar para poder disfrutar de un poco de silencio y tranquilidad. Pero no se para. No. Nunca se para. A la gente no le importa lo que los demás sientan o padezcan, solo piensan en lo que les apetece a ellos en cada momento, nada más. Por eso yo también he decidido ser egoísta y pensar solo en lo que me importa, y lo que realmente quiero es que os calléis todos de una maldita vez, y si para eso tengo que ocuparme personalmente de ello. No me importa hacerlo.